Es así, una mañana diferente obviamente y para todo, todos los mendocinos porque este teatro tiene 15 años de trayectoria, ¿sí? nosotros eh, y tantas cosas que han pasado por este lugar. Y vamos a hablar con Juan Comoti, que es eh, bueno, hijo de Gladys. Bueno, gracias por recibirnos, sin duda, eh, un teatro emblemático, causa mucho dolor. ¿Qué fue lo que sucedió? Muy buenos días, gracias por recibirnos en este teatro llamado Gladys Rabán. Bueno, buenos días a todos. Eh, sí, 25 años tiene el teatro. 25. Este tiene 15, pero venimos habitando otros espacios hace, hace rato, y bueno, venimos habitando otros espacios de otros incendios de, de otras épocas también. Eh, ha costado mucha sangre histórica tener espacios. Este espacio ha sido adjudicado por el Instituto Nacional del Teatro. Y nada, estábamos durmiendo cuando recibimos la noticia de que el teatro se había incendiado Vinimos a ver y la pérdida es total La pérdida es total, no, no se salvó nada y las llamas avanzaron muy rápido Sí, sí, evidentemente, bueno, los teatros tienen material de, de teatro Pero de todas maneras nuestro espacio es muy minimalista y muy abierto No obstante, parecería como si se hubiese caído una bomba O sea, uno ve y no queda ni la chapa, no hay nada son muchos los actores, actrices que han pasado por este lugar, ¿no, Juan? Lo que pasa es que es un, es un lugar como que nosotros lo tenemos como de tránsito. El, nuestro elenco, que está acá presente, la gran parte, este es un elenco que trabaja para que eh, los, los demás elencos y los demás gestores y programadores culturales de, de Mendoza puedan eh, realizar sus actividades en el espacio, ¿no? Es un espacio del elenco, donde el elenco pierde puestos de trabajo o cuestiones por el estilo, porque no solo trabajamos de esto, evidentemente, todos los hacedores de Mendoza, eh, todos los compañeros que vienen acá a poner el cuerpo, los compañeros y las compañeras... Eh, eh, ...lo hacen de manera así, ...acabamos de salir de un encuentro internacional de teatro... ...mañana esperábamos gente de San Juan... ...mañana voy, ya no, no estoy... choqueado todavía... ...este, fin de semana teníamos los programaciones... ...y si cualquiera nos pedía el teatro... ...una fecha, teníamos ocupado... ...hasta finales de octubre o noviembre... ...o sea, la actividad... ...con la falta de espacio es tremenda... ...porque entre otras cosas... ...perdimos hace muy poquito el, el teatro la colombina... ...por lo costoso del alquiler... Y, y, y las capacidades y las características de este espacio este, eran, eran muy particulares o son muy particulares para, para el hacer del teatro y de la danza también. Juan, eh, tiene riesgo de derrumbe el lugar, ¿no? Por, eso, por ello que no podemos ingresar, ni siquiera tomar imágenes de adentro, ¿no? ¿no? No, no creo. O sea, nosotros estuvimos viendo desde afuera, no creo que no se pueda tomar imágenes, solamente lo que hacemos es decir lo que nos hicieron los bomberos que... Claro. Que, que hagamos, que no, que no ingresemos hasta que no llegue nadie, porque tienen que realizar las pericias a ver qué ha sido lo que ocasionó el incendio. El único antecedente de incendio que tenemos es eh, una casa que fue prendida a fuego acá, creemos que intencionalmente, para que no porque se han cansado de tomarla la casa, una casa que está en sucesión, que me imagino que tiene, creo que tiene varios hermanos de, de un señor que falleció, y bueno, eh, permanentemente hay indicios como... ...como de fuego ahí, eh, creemos que la cosa puede, puede venir por ahí, a lo mejor no, a lo mejor es un accidente... ...o algo que ha sucedido dentro del espacio, sabemos que electricidad hay en todos lados... ...y nosotros siempre tomamos todo, todos los recaudos para que, como lo tienen todos los espacios culturales... ...para que estas cosas no sucedan, todos los espacios culturales lo tienen, ya Marcelo sabe sobre todo... ...porque es una situación que post Cromañón nos tuvimos que poner las pilas todo porque fue también una bajada de línea... Eh, dentro de otras cosas para todos los espacios del país, ¿no? Y luego de la pandemia logramos sobrevivir algunos espacios, entre otras cosas, por la gestión del gobierno y la compra del espacio, pero ahora vamos a ver qué, qué vamos a hacer. Juan, eh, ¿qué están necesitando? ¿Cómo pueden ayudar los mendocinos que están observando las imágenes? Todavía no tengo idea, pero vamos a necesitar, a necesitar todo. Sabemos que la comunidad mendocina siempre ha sido... Este, de ponerse mucho las pilas, sobre todo con estas situaciones y sí, probablemente necesitemos la ayuda de todos para, para salir adelante porque si bien el espacio este, es de, del Instituto del Teatro y si bien el municipio siempre está presente en el tema cultural con nosotros sabemos que los costos de, la, de los materiales de construcción y de la mano de obra son tremendamente altísimos y, y toda la infraestructura y el equipamiento técnico que tenemos y el nivel edilicio con el que está construido el galpón este, ha sido terminado. Bien. Juan, muchas gracias por la entrevista. Nos solidarizamos con vos y con toda tu familia y esperamos que este lugar se vuelva a levantar pronto. Bueno, no. De nada y gracias a ustedes y esperamos la colaboración de todos. Bueno, Juan eh, Comotti, sí, gracias por recibirnos. Está también Marcelo Lacerna, bueno, gran actor de la provincia, director. Bueno, una tristeza enorme, ¿no? Este lugar donde han pasado tantos artistas, ¿no? Tremendo, tremendo. Imagínate que este es parte de nuestra casa, de la comunidad teatral, eh, cantidad de gente que trabaja acá, talleres, gente que se forma, toda la.. hay una cantidad de, de vestuario, escenografía, de bueno, todo el sacrificio de años, este es uno de los domicilios del Teatro Independiente y es un golpe durísimo porque cuesta. Eh, muchísimo, muchísimo tener estos espacios donde trabaja mucha gente. Además, eh, por los recuerdos que ha dejado Gladys Raval. ¿no? Imagínate, es la herencia de, de a través de Juan y de todos los chicos que trabajan acá, la herencia de Gladys Ravalle y de Cristóbal Arnold. Entonces, nada, es terrible, es terrible. No sé, ahora estaremos evaluando acá con la, la, la municipalidad y el ministerio, a ver cómo podemos ayudar, el Instituto del Teatro seguramente va, va a hacerse presente, pero bueno, es un golpe durísimo, es muy difícil de, de, de nada, recuperar. Acá estoy acompañando a los chicos, fundamentalmente por compañeros de, de teatro de toda la vida, profesor de ellos, eh, es una cosa que no, nos conmueve terriblemente, es una cosa que te, te deja... Pasmado, digamos. Gracias, Marcelo. No, por favor. Está el director de Cultura que justamente está acompañando eh, bueno, esta situación, porque obviamente has estado muchas veces aquí. Diego Gareca, gracias por recibirnos. Bueno, la verdad que me encantaría decir buenos días y despertar con estas noticias que, que nos entristecen porque justamente lo que significa para el Teatro de Mendoza la, la encosala y bueno la verdad que es un golpe muy duro porque... Tenemos entendido, como decía Juan, y Defensa Civil del municipio, que nos avisó más temprano del siniestro, que bueno, tienen que hacer unas pericias para establecer. El tema es que, desde luego, eh, acá lo que nosotros analizamos desde otros lugares es que se ha perdido justamente pérdidas totales en la encosala. Y a mí me da mucha tristeza. ¿no? O sea, perdimos a, a Gladys Raballe hace poco tiempo, en este lugar la despedíamos. Y ahora, bueno, venir y asistir a esto, así que, bueno, creo que como tantas veces ha pasado con la cultura y con el teatro, habrá que reconstruir desde la ceniza. Sin duda, sin duda es una tristeza. Muchas gracias, Diego. No, gracias a vos. Bueno, hasta allí la palabra del director de cultura del departamento de Godecruz, Bueno, con esta triste noticia, ¿no? Se incendió, entonces la Eco Sala sí este lugar tan importante sí en tan importante de Mendoza sí más de 15 años en este lugar pero una trayectoria de más de 25 años lo decía Juan Comoti, el hijo de Gladys Raballe sí una lástima realmente este incendio que se ocasionó en horas de la madrugada aquí en el departamento de Godecrústano bueno, Pablo, eh, gracias. Valiosos los testimonios. Una pena realmente la situación y habrá una tarea de reconstrucción muy importante que llevar adelante. Gran abrazo, Pablo, eh, y nuestra solidaridad eh, en este momento difícil, obviamente. Gracias, Pablito.